Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? Esta semana tenemos un reportaje súper especial. Nos vamos a ir nada más y nada menos que a Colombia, a la Copa Farallones. Sí, sí, una copa. Por fin un poco de luz y buenos humos de la mano de nuestro compañero El Plon. ¿Os mola? Y para este 2021 no os perdáis las últimas novedades de Delicious Foods, la golosa en su versión rápida y la Delicious cookies. ¡Deliciosas! Saludos colinetos de la Marihuana Televisión en España. Los saluda su colega El Plon, aquí desde Cali, Colombia. Aquí en Cali anualmente se celebra la Copa Farallones. La Copa Farallones es quizás uno de los eventos más importantes que existen en Colombia a nivel canábico, porque en esta Copa Parallones viene toda la cadena de valor del cannabis a exponer su obra. Aquí tenemos medicina, aquí tenemos arte, aquí tenemos catas, aquí tenemos investigación, aquí tenemos industria. Bueno, aquí hay muchas, muchas personas de la cadena de valor, empresarios, jardineros, y básicamente esta es una muestra que se hace para el mundo, pues para demostrarles también que la persona que tiene una conexión con la planta, pues es algo más que un loco por allá tirado en un parque que está esperando a atracarlo, no, las personas que tenemos una conexión con algún eslabón de la cadena de valor del cannabis, por lo general somos personas que somos productivas, que somos eh, personas que tenemos una obra que tenemos eh, mucho que mostrarle al mundo. La Copa Farallones es una plataforma de intercambio cultural entre naciones en torno al cannabis, entonces lo que hacemos es que eh, premiamos a los mejores cultivadores y el campeón de nosotros eh, va a, a, de intercambio a, con otra copa de otro país, el año pasado lo hicimos con México y este año lo vamos a hacer con Argentina. ¿Y qué tenemos acá? Aquí tenemos una mezcla de banana cookies. Esto sí es tradicional sativa. Ya esto es guapa. Esto sí es una índica. Es la única índica que tenemos aquí. Y todo esto es producido en el Cauca. Con todas las regulaciones y todas las precauciones de la ley. Bonita, ¿te gusta la marihuana? Me gusta la marihuana todo el rato. Muchos se imaginarán que una reunión de marihuaneros es una reunión de una, de una cantidad de gamines, de gente que se está dando cuchillo una mano de locos para en un parque. Bueno, señores, esto es una reunión de marihuaneros. Loco es jardinero, empresario, ahora es broker. Él nos va a contar que es un broker. Eh, un broker es una persona que se dedica a... Aprovechar las relaciones públicas en favor de, de nuestros amigos y nuestros colegas. Whitman es un activista y un emprendedor del cannabis que promueve más como la revolución educativa, la pedagogía con respecto al cannabis. Nada, esto es básicamente hacer real la reducción del riesgo y el daño del consumo de drogas. Y aquí lo que hacemos es básicamente darle orientación a las personas sobre las drogas que van a consumir. Entonces. Este es un proyecto que se fundamenta, a otros le llaman consumo consciente, consumo responsable, y aquí lo que hacemos es brindar información a partir del análisis de la sustancia. Bueno, mis queridos colinetos, entonces ahora vamos a entrar a otra área, una área así súper VIP, porque aquí es donde están los jurados. Entonces los jurados son jardineros así súper pro, súper alto nivel si hay algún virus, si hay alguna patología, si hay algún hongo, si por ejemplo tienen manchas así de deterioro por secado, se analizan varios criterios y cada juez tiene su, su propio punto de vista, por eso son varios jueces, pero acá tratamos de que la decisión sea colectiva, entonces compartimos los criterios, vemos lo, lo mismo y tratamos de tomar una decisión lo más justa posible vamos a entrar en este momento a una, a una parte entonces esta es la sección de eh, de emprendimientos de emprendimientos, entonces aquí les voy a enseñar algunas de las empresas que hay, algunos de los emprendimientos, de los negocios, de lo que es la industria canábica, ¿sí? Que no solamente a fumar vicio, no, no, no, no. Ya vamos a mirar aquí parte de lo que es la industria canábica en el mundo. Vamos a mirar aquí que tenemos. ¡Oh! Parceritos, les tengo el máster aquí en la Copa Paraviones de Cali. Este parcero se llama Johan Rincón y es uno de los cultivadores más pro, pero así alto nivel, que tiene este país. Eh, ¿Cuáles son los beneficios de autocultivar? Ah, los beneficios del autocultivo, pues parten de que es uno mismo el que está viendo lo que está creando, ¿cierto? Es uno mismo el que está dedicando el tiempo... De que le está metiendo el interés y el conocimiento si lo quiere aumentar de nivel. Y es el producto final el que se va a consumir. Entonces, si estamos pensando que es algo para nuestro consumo, para nuestra salud. Yo creo que el autocultivo es la única opción para el acceso libre y democrático a la planta del cannabis. Primero es saber qué te estás fumando, qué estás untándote, porque bueno, sabemos que del autocultivo podemos hacer muchas cosas. Eh, uno es lo que uno come, siento que el saber qué estás fumando, qué estás prendiendo, esa conexión con la planta, el verla crecer, recoger los frutos, creo que es lo más enriquecedor. Como usuarios lúdicos y recreativos aprendimos a hacer medicina, aprendimos a cuidar la, la, la planta, a mejorar la semilla. Eh, acercamos esos, esas, esos usos medicinales hacia los usuarios que después lo necesitaron con algún, alguna condición de salud. Nos sí. sí. sí. sí. para invitarlos a la Copa de Latinoamérica que este año se hace en Costa Rica. Sí. Cada año vamos a estar cambiando de sede y el fin de esta copa es hacer una unión entre todas las copas que se organizan actualmente en Latinoamérica. 8 de mayo, todo el mundo a las calles, no más presos por marihuana, no más presos por marihuana, marihuana qué cosa tan bacana. Bueno mis queridos colinetos, hoy es el quinto día, hoy es el día de cierre, el cierre de la Copa de aquí en Cali. Hoy es el, esto ya se ha abierto al público, esto es una muestra comercial, o sea realmente esto es una feria de empresa de emprendimiento y hoy es la premiación, entonces eh, básicamente dentro de la semana pues, los jurados analizaron todas las flores eh, y pues eh, no tienen, o sea ellos no saben quién es el, el dueño de las flores, que simplemente las analizan, las catan, las prueban y hoy es la premiación. Bien. Eh, bueno antes o primero que todo muchas gracias a todos por estar aquí eh, realmente importante esto es muy motivante eh, nos motiva a seguir haciendo las cosas bien eh, el ver a todos ustedes aquí esto pues realmente es cultura canábica y lo importante es que la sigamos llevando adelante de la mejor forma eh, seguir esforzándonos por hacer siempre lo mejor así que bueno mucho ánimo y éxito para todos Wow, qué pasada! La próxima, en cuanto nos podamos mover un poco, no me la pierdo. ¿Sabéis otra cosa que ni yo ni vosotros os podéis perder? La campaña que están montando para la marcha de la marihuana este año. Marihuana en marcha, búscalo en las redes, atentos al 420 y a marchar. Adivinen con quién me he encontrado acá, con el gran Olmes Cortés. Este señor es el fundador de la marcha mundial de la marihuana aquí en Colombia. Este señor es el que saca todos los años más o menos 200.000 marihuaneros... A marchar por las calles con las consignas claras. Y este año ha ocurrido algo histórico con la Marcha Mundial de la Marihuana. Este año en Colombia venimos bastante fuerte, ya que tenemos organizadas varias movilizaciones en el mismo día, que es el 8 de mayo, en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Manizales, Barranquilla, Cúcuta y Pamplona. Y todos eh, tenemos un solo propósito, que es tejer una base social una participación popular para desarrollar esas nuevas políticas públicas frente al consumo, cultivo y comercialización de la marihuana. Y podamos decir una vez más, no más presos por marihuana en Colombia, no más investigación, vamos a demostrar públicamente que nosotros los usuarios del cannabis somos personas aptas y dignas de vivir en una sociedad que por consiguiente no necesitamos tratamientos carcelarios, no debemos de ir a la cárcel, es una forma de expresar y de decir que nosotros tenemos derechos, los cuales en estos momentos estamos dispuestos a defender desde todas las dinámicas colectivas y por ende que existan a nivel de organización. Y la invitación es a todos los amigos colinetos, no solo de Colombia, sino del mundo entero, porque eso nos afecta a todos, que el 8 de mayo salgamos a las calles a marchar con la misma claridad en la cabeza, con la misma consigna que es este. No más presos por marihuana ni en Colombia ni en el mundo. 8 de mayo, todo el mundo a las calles, no más presos por marihuana. No más presos por marihuana, marihuana, qué cosa tan bacana. Menudo mes intenso nos espera. Y recordad, ya está publicado el Marihuana News, el 106, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. Chao, peña.